Míralo, míralo como da el intermitente para incorporarse Qué maravilla, ¿lo has visto? Una wow, cosa... exagerado, vamos, no. no me fastidies Y ahora se detiene, fíjate ¿Has, ¿Has, dado, dado? ¿Has dado los warning? ¿Ha dado los warning? Alucinante, alucinante Increíble, macho Mira cómo a mi Nora. mira, ay, mira cómo a mi... Míralo ay, ay, ay. Pero se si había todavía 10 centímetros para atropellar al niño, no me fastidies Nada ah. De vera, qué Distancia de seguridad, dos metros y medio con el ciclista Dos, metros, Dos y metros y medio. Qué macho. cosa más maravillosa. Sí, sí, sí, sí. Ay. Acojorante. ¿Dónde vamos a ir a aparcar? Mírale, ha dado el intermitente para aparcar. El intermitente. Fíjate. Qué maravilla.